Bueno, señores, gracias y Jan, Francis Ey. y a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada Tranquillalo, día. Tranquillalo, <risa> los compañeros de Miren, la base. El crimen es una condición humana. Eso es definitivamente lo que ha demostrado hace muchos años, mediados del siglo antepasado, o sea, del siglo XIX, la escuela italiana de Criminología, llamada también Escuela Antropológica y Sociológica, que lideró durante sus primeros años Érico Ferri o Enrique Ferri, un sociólogo eh, italiano que escribió un, un libro que se llamó Sociología Criminal. En ese libro Ferri desarrolla su tesis de la condición de las razones del crimen. Él decía, el crimen es, tiene unas razones que van desde lo patológico del individuo, o sea, desde lo interno hasta lo externo, es decir, hasta lo social. Él, él hacía una combinación entre el medio ambiente que influye en el individuo y la condición particular, patológica, interna de cada quien. Por eso se llamó Escuela Antropológica y Sociológica del derecho penal la escuela eh, de Ferri. Pero a eso se sumó Garófalo, que era un juez eh, italiano, que escribió un libro eh, que se, llama, se llamó Criminología, y también se sumó César el Lombroso, que eh, fue célebre, conocido eh, por su célebre descripción del criminal nato, que yo pienso que fue algo de xenofobia, porque lo que describe el Lombroso en el criminal nato es un, un, un, un individuo de rasgos africanos. Y en ese tiempo había mucha inmigración desde África a Europa. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. El ser humano es muy dado a al, al, al acome, cometer actos contrarios a la norma. Es como si hubiese un llamado interno. Y eso parece ser que es así desde que esta escuela que yo menciono describe cuáles son las razones del crimen. Esa es una de las razones por las que yo nunca he estado de acuerdo, no comulgo, con la escuela, con la, con la escuela socialista de criminología. Los socialistas, los criminólogos socialistas plantean que el objetivo básico de la criminología socialista es extirpar el crimen como germen en la sociedad y eso es imposible. No hay forma de extirpar definitivamente el germen del delito porque es una condición de la gente, es una condición de los seres humanos. En el psicoanálisis Freud plantea que nosotros tenemos un yo y un super yo. Ese, es, ese, ese, ese, ese super yo es quien controla al yo que si no tuviéramos el super yo, pues probablemente los seres humanos cometiéramos toda clase de atrocidades. Esa ese es la voz interna que te dice, mira qué carro más bonito. ¿Te gustaría tener uno así, verdad? Pues, eh, no te lo, eh, eh, llévatelo. Y entonces el superyo te dice, no, eso es contrario a las normas, eso es contrario a lo que te han enseñado desde, desde tu infancia, desde que naciste, tu, tus padres. Eso es contrario a un, al buen proceder de un buen ciudadano. Entonces, no lo haga y uno, y uno se limita. En el psicoanálisis Freud hizo muchas cosas y una de ellas fue descubrir que eso es así. Por eso yo soy... Un individuo que pienso que las, religio las religiones no son malas en tanto ellas constituyen un freno para la los desmanes que pudiera cometer los seres humanos. Si quizás si la religión católica, si otro tipo de religiones no existieran, muy probablemente la gente cometiera actos muy reñidos con la sociedad. Por eso, en otras latitudes donde la religión impulsa a cometer algún tipo de acción contraria a lo normal, a la norma, pues ocurren con, eh, tan a menudo. El caso, por ejemplo, de, de, del Oriente, Medio Oriente, donde la gente cree que cuando muere es lo, morir es lo mejor. Eh, eh, en términos eh, en, en términos eh, eh, religiosos para ellos, para nosotros no. Ahora bien, ¿a qué viene todo esto? Esto viene por el hecho de que las sociedades hay que controlarlas obligatoriamente. El derecho penal es un mecanismo de control. Lamentablemente, el derecho penal eh, est ha estado en la República Dominicana, vamos a, a, a venir aquí ahora, el derecho penal ha estado en la República Dominicana en muy malas manos, porque a, a, a nosotros nos venden en la universidad, en las universidades, nos venden la teoría, de que la sociedad demanda el derecho, sobre todo el derecho penal. Lo que la sociedad necesita, la sociedad lo demanda y el derecho penal se lo da. Yo pienso que no. Yo pienso que el derecho penal es una opción que tienen los que tiene el poder político del momento. Porque quienes son los que hacen las leyes? Son políticos que están en esa posición en un momento dado. Y entonces, lógicamente, hay un sistema, un intrincado sistema en la sociedad en el cual la, la, la política que hace la ley tiene una, un, un maridaje, tiene una relación o con, eh, eh, eh, digamos, eh, eh, grupos de presión social, grupos de presión de un tema en particular y de los grupos económicos que son los más fuertes grupos de presión. Y eso hace que cuando a un grupo le convenga, cuando a un grupo le conviene una ley, pues indudablemente que va a forzar por ella. Pero si el que más poder tiene no le interesa la ley, pues indudablemente que no va a, eh, a encaminar ese proyecto de ley. Y así es que pasa. Eh, definitivamente los penalistas nos quedamos como eh, simples poetas de una realidad que nunca se concreta en lo correcto. Lamentablemente es así. Nos quedamos hablando de la necesidad de una ley, nos quedamos hablando, por ejemplo, de la, de la necesidad de que el derecho penal sea la última ratio, es decir, la última opción que se pueda plantear en, un, en, una, en una sociedad. Si un conflicto social se resuelve con otro mecanismo legal que no sea el derecho penal, pues inclinémonos por ese y que el derecho penal sea lo último. Cuando en realidad la práctica nos dice que, por ejemplo, en países como el nuestro, es la primera ratio, porque todas las, las normas traen una sanción penal. Cuando no debía de ser, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un cheque sin fondo con el derecho penal? Absolutamente nada, es un problema económico que se resuelva por la vía del, del derecho comercial o por la vía del derecho civil. Entonces, en definitiva, eh, nosotros tenemos una sociedad que no está empoderada de estos temas que yo estoy mencionando, que no tiene idea de estos temas que yo estoy mencionando, porque en definitiva eh, no, no nos han permitido el empoderamiento. Pero en realidad las sociedades hay que controlarlas. Y este, este, este mecanismo que se ha planteado de seguridad ciudadana tiene tendencia a eso. Por eso, señores, hay que buscar los métodos que mejor logren un control social de la gente en la calle. Por eso yo insisto, el número que, de, que se habla de que debe llevar el chaleco del motorista tiene que ser el número, el número de, la, de la cédula porque eso te permite ubicarlo enseguida mediante un sistema de bases de datos. El número de cédulas te permite, te permite eso. Pero también hay que prohibir que dos personas transiten después de las seis de la tarde en una motocicleta. Usted me dirá, bueno, pero es un derecho fundamental. Sí, los derechos fundamentales se, se, se, se limitan, se regulan por hay ley. Un, hay muchos que se regulan. Yo otros que son cerrados, que no han dejado ningún tipo de... De Ay. condición. Yo no te estoy diciendo prohíbele a la gente que se monte en un motor, que transite en un motor. No. Yo le estoy diciendo a cierta hora, yo te voy a limitar que tú uses una motocicleta como pasajero, porque eso ha estado ligado, ligado de manera muy cerrada a las, los atracos que se dan permanentemente. Una persona en una motocicleta se le hace muy difícil atracar. Te voy a decir a algo: atracar a alguien. Mm me a uno a ese a esa propuesta que el motoconcho no opere después de las seis de la tarde exactamente, exactamente. ahí cómo tú le haces eso a, a, a República Dominicana pero ven acá un motoconcho que está a las 6 de la mañana en una esquina es ella, a es las la 6 de la tarde concho, todavía el que el motoconcho todavía si no ha uno conseguido uno la, la comida de que deje eso el motoconcho eso. es uno de los medios de excelencia eh, po, hasta el momento de la República Dominicana Óyeme, como tú le prohíbe entonces a la población que por se pueda dos, movilizar como le estamos no, prohibiendo eh. a las 9 que estamos todos no, fuera pero eso es por el caso de, de una pandemia ah, eh, lo que tienen que hacer es crear políticas más efectivas no, pero ¿y no, eh, cómo es, hay hay que que no es efectiva bueno. buscar la limitante de que usted bueno, tenga un horario de hay trabajo una llamada telefónica okay. Vamos a es por el trabajo no, no voy a más. interrumpir más, pues, no. Quiero... sí, sí, buenas, buenas, buenas muy, días. Buenos, buenos días muy buenos días muchachos, muy buenos días ¿cómo están? Amado, sí. y, y yo, te lo, yo te digo una cosa amado, que la culpa no son los motores, amado. No, no, no, no, el motor no así, tiene ninguna culpa, no, si, si usted pongamos, lo deja pa este, oye, amado, no. si pongamos cada, cada provincia por, por su por el número de serie, fuera mejor así, <risa> San Pedro de Macorís con su serie, Santiago con su serie, y cuántos carros no hay que son que andan atracando, si lo ponen por serie, fuera un palo así. Pero, pero, ok, pero está uh, bien, vamos a ponerle por serie. Tú le pones el número 56 a todos los motoristas de Macorís. ¿Cómo tú vas a saber que fue Juan, Pedro, Manuel, Antonio o, o, o Israel que, que atracaron a esa persona? Para ponerte un ejemplo. O sea, no, eso no tiene sentido porque es un solo número que no dice nada. El número de la cédula sí, porque tu cédula está registrada en la Junta Central Electoral. Si tiene, si ha hecho alguna actividad, probablemente esté registrada en la DGI. También por ahí se puede establecer relaciones con otras personas Ay, a través de número de teléfono, porque con tu cédula te dan un, un, un número de teléfono en Altice, en Claro, en Viva, en cualquier eh, eh, compañía de esa. Entonces, es buscar un mecanismo para uno darle seguimiento a una investigación en caso de un delito, porque tenemos obligatoriamente que tener mecanismos Las sociedades no pueden vivir como los chivos sin ley. Las sociedades tienen obligatoriamente que ser controladas, porque si no, imagínense ustedes, con todo y eso tenemos leyes y la gente vive quejándose de que aquí nadie las respeta. Yo he, visto, yo he visto conductores, señores, que se me paran en el frente de mi casa, ocupándome la mitad de mi entrada a mi marquesina. Mm. Y cuando tú le dices algo, dice, ay, escúcheme. Como ¿Tenemos? si eso fuera una forma de resolver el problema. Es una llamada. Óigame, eh, es un problema del, del, del caray que Digo, tenemos. Tú la la llamada? Señores, muchas gracias. Yo termino aquí. Adelante con la llamada. Buenos, Buenos días. días. Sí, buenos días, díganlo usted. ¿Dónde que está el cínico que no aparece? ¿Quién? La gente, el cínico, ¿dónde que está el cínico que no aparece? Atención. La gente eh... va allá buscando y no los halla. Ajá. Una alerta de búsqueda para el alcalde de San Francisco de Macorís. <ríe> Se busca. Eh, Giovanni, por favor, ayúdanos. No, Joanny, no. <ríe> está buena eso. una alerta. Ay, de <ríe> Mira. Eh, mira mira Paola escribiendo Dice que la llame en cualquier inquietud Te vamos a llamar ¡Ay! Paola Atención Paola Te vamos a llamar Porque efectivamente confirmamos Que usted aparece en el Indri Y eso no le va a gustar a los compañeros Del PRM Mi amiga Paola que Yo la quiero mucho pero el que se mete a política lamentablemente le toca el... Eh, le Felicidades, toca lo bueno, le, le toca lo bueno y lo malo. Paola, tú sabes que eso no bueno, le va a gustar a los compañeros eso, del PRM que tan... están... Eh, Esos cariños tuyos se parecen a una canción y se hay amores que matan. <risa> <risa> Saludos, Paola. ¿Te, <risa> es que, te voy a llamar ahorita que, en el no, aire. No me porque efectivamente con <risa> confirmamos, confirmamos eh, que aparece Paola. En, no una brava, pregunta. Una pregunta. En el una pregunta. Si, si el Indri me contrata como jurista, sí. usted, ¿usted estaría haciendo estas críticas aquí? Lo que yo estoy en desacuerdo es en que llegó Juan José aquí, casualmente de la Fuerza del Pueblo, en que si Juan José, mi, mi amigo, le tengo mucho cariño y respeto, llegó a un puesto por cuña política, cuando llega el otro partido. Pues que también que, que nombren al otro que llegó, ¿verdad? que se va a colocar ahí por cuña política. Porque esa es la política. ahí los compañeros del PRM están quillados porque me dicen que Fulvio ni la llamada le toma a nadie. Oye, he tomado. Fulvio Ureña, eh, hago una denuncia pública, me dicen que no le está tomando la llamada no, no, no, no. a los compañeritos de la base, a los que él le prometió no, empleo. No, vay, Fulvio, está muy, está muy ocupado. cuatro años pasan rápido, cuidado con eso. ¿Qué cuidado con eso. Juan José sí siempre tomaba mera, la, la, la, mera, la, la llamada, aún siendo funcionario. Mera, eso sí es cierto. ¿eh? Eh, eh, eh. Aprende de Juan José Fulvio, que siempre mantuvo a su gente cerca. Cuidado con eso, que cuatro años pasan en lo que canta un gallo, decía en el campo. Eh, muchas gracias, Yayan. Paola. a Paola. Verdad... Paola... Eh, eh, yo que, no puedo presentar. Que sí, efectivamente, Paola co está... Cogió el veneno. Eh, eh, Paola, Paola muchas felicidades. Eh, pero, pero y, y ya esperamos no, no que... No me corten, ¿eh? eh que tengamos... No, no limiten mi derecho a la, a que la expresión. Tengamos... Paola aparece eh, nombrada en el INDRI en la zona de riego Agripo 1. Ya, eso ahí en... ¿Cómo? Eso igual sí también. Eso es público, Paola, tú sabes que eso es público. Eh, vamos a ver cómo... Dire, déjame ver la dirección, donde estás? se me perdió esta, bueno, esta cuestión. Supervisor de riego. Muy bien. Con un salario que a usted no, no, no le debe interesar. Eso. Vamos a una pausa y regresamos en breve ya con la entrevista con Juan José Rosario. Okay. a Paola, mi amiga y hermana. Felicidades, Paola.